Temporada 5 Es una locura Impresionante Y ahora Fortnite ha anunciado A Black Panther en el juego Por fin Además de otras filtraciones Como Capitana Marvel Que ha llegado al juego Y así estaremos viendo Los nuevos jefes que han llegado al juego Y todo eso sumándole la nostalgia De volver a ver a Black Panther Brillar si quieres saber de todo esto y mucho más, quédate hasta el final del video. Hoy oh, puedes conseguir una skin totalmente gratis con este video. Tan solo debes seguir dos pasos y tener el código MrDeneox en la tienda de Fortnite para apoyar el canal. Somos partner oficial de Epic Games. Y quiero agradeceros a todos los que apoyan con el código Si llegamos a 10.000 personas usándolo Estaremos regalando hasta 10 nuevas skins y pases de batalla para la Neox Army Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún video del canal Y activa la campanita Deja tu poderosísimo like en este video Que eso apoya muchísimo este contenido Y comenta cuál es tu ID de Fortnite con tu parte favorita del video Ya estarás participando Y quiero desearles un feliz día Vamos con el video pues ahora en Fortnite encontramos muchas habilidades que ya conocíamos de la temporada anterior, pero han sido añadidas unas nuevas al parecer. Todas estas, lógicamente, ya las conocemos. La de Storm, Iron Man, la de Groot, Venom, Wolverine y, lógicamente, no nos olvidamos de la habilidad secreta de Black Panther. Una de las más chulas de las habilidades, visualmente hablando Con esta habilidad de Black Panther, además de causar daño en área alrededor tuya Después de cargar la habilidad También nos dará super velocidad de Pantera después de utilizarla Podremos correr por el mapa buscando enemigos como un auténtico Pantera Negra Por fin podemos decir que gracias a todo esto, ya tenemos además la nueva skin de Black Panther en el juego. Hoy ha sido lanzada con un nuevo pack de Marvel, que también incluye a Capitana Marvel. Y por si no sabían, hemos descubierto que tendremos un nuevo jefe como Black Panther en el mapa muy pronto. Y sí señor. Está confirmado Ha aparecido en los archivos del juego Lo que pasa que en este momento que estoy subiendo el video Vamos a averiguar si ya existe ese jefe Además mucha gente se pregunta de dónde vienen estos personajes Recuerdan que se ha abierto un portal de Marvel hace muy poco en el juego ¿verdad? Pues vienen de ese portal del mundo de Marvel Han llegado a la isla de Fortnite y es que, los rumores parece que dicen que este nuevo jefe de Black Panther, nos ofrecerá como recompensa A cambio de oro del juego, una de las habilidades de Black Panther Así que nuestra misión será encontrarlo por el mapa de Fortnite Creo que podremos lograrlo Supuestamente parece que aparece por la zona de nieve del mapa la zona que ha empezado a nevar desde la última actualización Además, aquí al lado, allí arriba, tenemos el monumento de Black Panther en Fortnite Y es que sí amigos, la gran pantera que ha aparecido en el juego como gran monumento es un guiño a este superhéroe anunciando su llegada al juego Así que esto también confirma que efectivamente un nuevo jefe podría estar esperándonos en este lugar de la isla Parece que en este lugar de la isla ha aparecido algo nuevo Quizás ahí podría estar el nuevo jefe de Wakanda que estamos buscando Vamos a acercarnos más para ver si eso es real What the fuck? ¿qué es esto? Así que chicos, ya pueden ver que hemos llegado a la ubicación indicada Hemos llegado a Misty Meadows Y actualmente en este lugar se pueden encontrar un montón de jefes Y enemigos toca pelotas Toca cargárselo. Para el lobby. ¿Ya puedo seguir buscando? Muchas gracias. Así que vamos a buscarlo. Veremos si realmente Black Panther está en este lugar y hablaremos con él para ver qué historia nos tiene que contar. Como podéis ver, al lado justo de esta casa tenemos ya un jefe. Pero además parece que con Black Panther podríamos desbloquear nuevas charlas secretas que solo podremos tenerlas con esta skin. Así que si llevamos a Black Panther será mucho más fácil. Ya hemos encontrado el primero de los jefes y vamos a averiguar qué sucede si hablamos con él siendo Black Panther. Vale... Parece que podemos hacerlo de siempre, podemos pedirle misiones, obtener las recompensas que nos da... Parece que no es el jefe que buscamos, seguimos buscando. ¡Ajá! Ok, entonces justo aquí arriba tenemos el siguiente de los jefes justamente. Así que ahora nos acercaremos porque estoy viendo que desde la última actualización de Fortnite que metieron, si ha cambiado algo con Black Panther y estos jefes, es que un nuevo NPC... De Black Panther ha sido añadido a los archivos del juego por lo que estará apareciendo en el juego O bien ya de ya o en la siguiente actualización ¡Wow! Aquí tenemos el siguiente de los jefes Este parece que nos ofrecerá como recompensas Un rifle de francotirador y las misiones Nada, tampoco es el que buscábamos Si por aquí no lo encuentro creo que lo encontraremos en el lugar donde se está abriendo el nuevo portal de Punto Cero por si no sabían, se puede conseguir este gesto de Wakanda Forever totalmente gratis en el juego. Si consigues completar la recompensa será algo sencillo. Por si no lo tienen todavía, recuerden reclamar esta nueva recompensa de Fortnite. Porque gracias a esto, lógicamente, obtendrán 20.000 de experiencia totalmente gratis en sus cuentas de Fortnite. Algo realmente increíble. Pues amigos, aquí ven cómo está ahora el punto cero de Fortnite. Después de la última actualización. Una locura, hermanos. Los portales se van a empezar a abrir en todos los lados. Encontramos ya el siguiente jefe, que es este de aquí. ¿Será que nos responderá con el gesto de Wakanda Forever si lo saludamos con Black Panther? Vamos a comprobarlo. Hola, Kid. <risa> Nah, creo que no, creo que no se ha enterado de nada Nos ofrece una arma Que está realmente Muy top Y además también lo que nos ofrecen los demás jefes Ah, podemos luchar contra él ¡Luchemos! ¡Eh! ¡Y el arma! ¡Eh! ¿Se bugueado! ¿Bro? ¿Y mi arma? ¡Ay, <ríe> mi arma! Parece que el jefe que buscamos todavía no ha sido añadido, pero ya está registrado en los archivos del juego. Además, también encontramos en los archivos del juego este arma secreta mítica, nueva que nadie ha encontrado. Podría ser una de las nuevas armas míticas añadidas con los siguientes jefes en el juego. ¿Qué os parecería? Así que amigos, esto ha sido todo por hoy. Si quieres conseguir a Black Panther o a Capitana Marvel o alguna skin, recuerda apoyar con el código Mr. De Neox en la tienda y además de participar en el sorteo. Amigos, nos vemos en el siguiente video. Wakanda Forever.